Son las 6 de la mañana. Suena tu alarma, pero todavía estás cansado. Te sientes pesado. Te levantas casi arrastrándote. Tomas una bebida energética y algo congelado para el desayuno, esperando que te reanime. Tomas un baño rápido, pero todavía no te sientes despierto. Un vistazo en el espejo te revela las ojeras. Y cuando intentas sujetar tu cinturón, te das cuenta que estás más inflado que nunca. En camino al trabajo, tu estómago empieza a rugir. Solo piensas en llegar a tiempo al baño. En estos días, nunca sabes si va a ser diarrea o estreñimiento. ¡Alto! ¿No estás cansado de sentirte así? Desafortunadamente, muchos de nosotros nos sentimos de la misma manera casi siempre. ¿Cuál es la realidad de vivir en el mundo actual? Estamos expuestos constantemente a conservantes, sustancias químicas y toxinas. Nuestros supermercados están repletos de alimentos procesados llenos de conservantes. Siempre comemos a prisa, cambiando una buena nutrición con alimentos llenos de ingredientes fabricados en un laboratorio, los cuales ni siquiera podemos pronunciar. ¿Te gustaría algo con fosfato disódico en tu comida? La calidad del aire que respiramos algunas veces es tan malo que las ciudades en que vivimos tienen que declarar días de alerta de aire de mala calidad cuando no es considerado seguro que pasemos tiempo la intemperie y cuando se nos pide que ni siquiera manejemos nuestros autos. Los reportes de la Asociación Americana del Pulmón State of the Air 2009 mostraron que más de 186 millones de americanos viven en áreas donde la contaminación del aire pone en peligro sus vidas. Esto incluye a más de 40 millones de personas en áreas donde el aire no pasó ninguna prueba. Aún los productos que tenemos en nuestro hogar, tales como pintura, eliminador de esmalte para uñas y artículos de limpieza, pueden estar llenos de sustancias químicas que inhalamos. Los informes pueden parecer severos, pero hay buenas noticias al respecto. Nuestros cuerpos están constituidos para ayudarnos a eliminar los desperdicios, pero algunas veces necesitamos ayudar a nuestros cuerpos a trabajar efectivamente. Podemos elegir en consumir alimentos completos sin procesar. Podemos beber mucha agua purificada y consumir más fibra. Podemos evitar el humo de cigarro y gases tóxicos. Y podemos mantener nuestros cuerpos limpios por fuera y por dentro. Así es, podemos limpiar nuestros cuerpos por dentro al consumir suplementos naturales que ayudan a respaldar nuestra habilidad de eliminar toxinas y desperdicios. En el mundo de la nutrición, eso se refiere comúnmente a tener una limpieza y desintoxicación. Hay una buena probabilidad de que ya seas un experto en limpiar el exterior de tu cuerpo. En tu vida, probablemente has tomado miles de baños. Lavas tus manos cada vez que usas el baño... Lavas tu cabello, cepillas tus dientes... En general se trata de mantener una buena higiene. Y lo mismo pasa con el interior de tu cuerpo. Como muchas personas, probablemente nunca has pensado en la salud del colon. Sin embargo, cuando tu trato gastrointestinal está limpio y listo para desempeñar sus funciones, tu cuerpo está más apto para asimilar los nutrientes y utilizarlos apropiadamente. El ser regular, por otra parte, puede dar un respaldo a la salud general y el bienestar, y es un paso importante en cualquier programa de bienestar. Adivina qué pasa cuando no limpiamos nuestro cuerpo internamente. Tarde o temprano podemos acumular mucosidad y desperdicio en nuestro colon. De hecho, aquí está una imagen de un colon que está saturado de desperdicio comprimido. No es nada agradable a la vista, y probablemente sea lo último en lo que quieres pensar o hablar. Pero es una realidad. Es tan real como la fatiga, inflamación, gases y extrañimiento que podrías estar experimentando. En el mundo actual, es más importante que nunca limpiar y desintoxicar el cuerpo apropiadamente. Si tú no piensas que necesitas seguir un programa de limpieza, podrías sorprenderte de la energía extra y bienestar general que sientes como resultado de ello. Pongámoslo de una manera diferente por un minuto. Imagínate, un arroyo en la montaña más hermoso del mundo. Está limpio, claro y destallante. El agua fluye a través de su caudal sin ser obstruida. Ahora imagínate el mismo arroyo, pero lleno de suciedad. Tal vez platos de refresco o envolturas de comida. O tal vez hasta desechos tóxicos de una industria de sustancias químicas aledaña que no estaba cumpliendo con las reglas. El agua ya no está limpia ni sin obstrucción. Tal vez hasta se haya estancado y empiece a retroceder. Probablemente se ve horrible y huele muy mal. Y a menos que se limpie, solo va a seguir poniéndose peor año tras año. Por supuesto que tu colon no es un arroyo, pero ya tienes una idea. Es importante mantenerlo limpio para que tu cuerpo pueda procesar efectivamente el desperdicio y mantenerse fluyendo. Tú no puedes ver tu colon. Tú sabes cuando un río está contaminado. Puedes ver el daño ocasionado por la sociedad o sustancias tóxicas que no han sido removidas. Entonces, ¿cómo sabes cuándo debes limpiar tu colon y desintoxicar tus células? Es fácil. Solo haz una cita contigo mismo para una limpieza, desintoxicación dos veces al año. Considéralo como una parte importante del mantenimiento de tu salud. De hecho. Siempre es una buena idea hacer una limpieza y desintoxicación antes de empezar cualquier programa nutricional y de control de peso. Dale a tu cuerpo un buen comienzo mientras trabajas en nuevas metas para ser la persona más feliz, más saludable y más energética que siempre has deseado. Un programa usualmente empieza con dos pasos. 1. Remover. Tomarás suplementos herbales seguros que te ayudarán a remover suavemente la materia fecal de tu colon y a desintoxicar tus células. 2. Restaurar. Tomarás probióticos de alta calidad para reponer la buena bacteria en tu intestino. Asegúrate de que tu programa de limpieza-desintoxicación incluya ingredientes claves, tales como limpieza, cáscara sagrada, frángula y ciruela para promover de manera suave el proceso de eliminación propio del cuerpo desintoxicación cardo de leche trébol rojo y alcachofa para ayudar en la desintoxicación y dar respaldo a la función del hígado restaurar y no olvides la importancia de restaurar y reponer la bacteria buena en tus intestinos con probióticos de alta calidad después de haber terminado tu limpieza Probablemente notarás un incremento de energía y una disminución de las molestias digestivas comunes. ¿Y? y desearás asegurarte de mantener tu buena salud en un buen curso al adaptar un programa de mantenimiento que ya descubriste. 4Life Research es una compañía que cuenta con productos para ayudarte a dar respaldo a la buena salud. Habla con el distribuidor que te dio este video para obtener más información.